Para ingresar por primera vez a mi sitio, yo debo tipear en la barra de direcciones la dirección de mi sitio y a continuación agregar barra wp-medio-admin. Con esto, esta es la forma en que WordPress me permite acceder a esta persiana en donde voy a poder acceder como administrador. Aquí deberé colocar mi usuario y aquí mi contraseña. De este modo puedo entrar y editar mi sitio. Esta posibilidad de acceder va a continuar abierta mientras yo no cierre sesión. Para salir y cerrar sesión debo hacerlo desde acá, es decir, colocando el mouse sobre esta frase que dice hola y el nombre de usuario y le doy salir. Con eso quedó cerrada mi sesión y para ingresar nuevamente debo ingresar nuevamente los datos.